Bienvenidos Traders Institucionales, bienvenidos, bienvenidos a Trading Institucional Oficial. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de, que, de si es posible crear una estrategia muy rentable. Entonces, pues vamos a basarnos básicamente en las gráficas, ¿no? Que es lo que tenemos tú y yo como traders. Obviamente, pues yo lo voy a utilizar con mis indicadores de trading. Institucionalizados. Obviamente, con el dedo ya realizando pues su backtesting que eso es lo que vamos a hacer en este momento yo se los voy a compartir esta es mi gráfica tenemos una media móvil de 14 periodos como pueden ver acá exponencial y tenemos nuestros fractales estos fractales pues como ustedes ya deben saber estos fractales de color dorado son los mensuales estos que ven acá de estrellita y los fractales semanales son estos de color rojo ¿Listo? Entonces, obviamente ya sabemos cómo funciona oferta y demanda, precios donde el mercado realiza su correspondiente cambio de tendencia, en precios institucionales mensuales, en donde acá también debería de haber muchos, tocaría ir a mensual, pero esta es una zona donde el precio se está moviendo. De arriba abajo en precios mensuales, lo que hay adentro eh, es bulla, esto es muy bulloso por ejemplo, tú lo puedes ver, simplemente míralo, súper bulloso acá, acá ya se ha desplazado más y acá igualmente, ¿sí? Y acá están los precios institucionales mensuales. Entonces eso ya nos hace entender que acá hay una oferta grande. Y acá hay una demanda grande. ¿Sí? Y dentro de esto podemos ver nuestra EMA de 14 periodos exponencial. O nuestra ESMA. ¿Sí? que nos muestra unos cambios en ciertos momentos de manera ligera. Afortunadamente contamos con la plantilla y podemos solamente verlo. Podemos verlo muy muy bien. ¿sí? Podemos ver donde él tomó de decisiones importantes, que es donde estos fractales semanales están aquí. Obviamente siempre operando a favor de la tendencia mayor no hay que operar contra tendencia no es necesario, ¿cierto? donde puedo operar con la tendencia mayor mejor me voy con la mayor que irme en contra del mercado no tiene sentido es como, no, no tiene sentido, ¿ok? voy donde va el negocio entonces vamos viendo de que si sí es posible obviamente también depende del par que escojas ¿sí? también hay que saber filtrar el momento en el que el par se encuentra porque por ejemplo trabajarlo acá es un poco más complicado que trabajarlo acá. Acá es más ligero. Te lo muestro. Permíteme. Permíteme. Impulso, retroceso, impulso. Impulso, retroceso. Y mira, Ahí está. Y acá está la parte lateral donde realiza el cambio de tendencia mensual. Era que vamos simplemente viéndolo hacia dónde van los institucionales. Pero acá, obviamente, acá ya tiene su impulso. Dale like al video porque esta información vale oro. Y espero, espero estarla explicando muy bien para ti. Retroceso, impulso. Retroceso, impulso. ¿Dónde están los fractales? Es que es visual. Recuerda, es trading de alta frecuencia lo que hay detrás. Los indicadores sirven para aligerar el precio. Hay unos que dicen, no, es que yo solamente hago acción del precio. Bueno, si lo haces, a mí me parece más simple con los fractales. Yo se lo dejo ese cargo a los fractales. Ellos lo hacen matemáticamente, me dicen dónde están los altos y bajos. Bien hechos, los precios más altos y los precios más bajos. Me lo dice el indicador. ¿Yo para qué me voy a poner a perder el tiempo? Para eso tengo... Ellos tienen trading de alta frecuencia, yo tengo unos buenos indicadores. Si mis indicadores son obsoletos, o los actualizo, o, o hago algo. Ya, porque si mis resultados no están teniendo resultados buenos, exponenciales, escalables, un negocio es escalable, el trading no es de competir con el mercado, el trading es aprender a ir a favor de ellos, es más fácil, ¿cierto? es como tú ir en contra de cuando estás en el mar ir en contra del mar que es más fácil ir en contra o ir a favor o sea ves, entonces te vas ubicando y vas tomando acción del precio ...pero ay, ponerte ahí... ...no, esto es un hombro... ...y entonces empiezas desde H1... ...es que en H1 dice esto... ...y luego chingue su madre... Muy a. a uf, ...dime si no te pasa M30... ...no, acá también... ...no, es que acá veo una cosa... ...es que aquí veo, mira... ...un paréntesis, 30. ...acá veo un cierre de ciclo... No, ...no te estás ubicando, ¿cierto? ...entonces no, acá... ...veo otro entonces ya son dos, bueno acá entré y tum, bueno gané, listo, ahí sirvió pero bueno y acá y acá estás buscando formas no estás buscando los institucionales a los precios institucionales, precios donde hay fractales Fractales de lo que está compuesto las máquinas de trading de alta frecuencia o de lo que ellos en lo que ellos se basan para crear estas de alta frecuencia en lo que está basado toda la naturaleza, traders. O sea, esto es permitirse tener indicadores efectivos. No se trata de. Ay, es que yo voy buscando una estrategia no, la gente pelea por estrategia la gente dice, la, mi estrategia es mejor que la tuya no se trata de eso, se trata cuánto factura tu estrategia y cuánto factura la mía de cuánto puedo aprender de la tuya y tú qué puedes aprender de la mía sí, no se trata de ir compitiendo a ver quién es el mejor se trata de ir viendo quién es el mejor con uno mismo con sus resultados ustedes que prefieren, ganar o perder ¿Ustedes que prefieren? ¿Ganar más o perder y perder menos y volverse en veteranos y volverse en más duros? ¿Se ¿Sí me hago entender? Es como un francotirador que siempre que pega mal. Entonces dicen, no, pues no, siempre pego mal porque esta es mi estrategia para pegar mal. Acá son puntos, son precios donde tú le tienes que dar al precio donde es. Y tú eres ese francotirador que está buscando ese trade ganador para su cuenta, para su evolución para que su negocio sea escalable y tenga que estar tú menos pegado a la gráfica y peleando con el mercado buscando un sinnúmero de estrategias y diciendo es que este dice que tiene razón y este el otro no, no, no, no, no tú, tú mira haz backtesting y, y, y mira los movimientos que realizan mira pips mi, ve más allá si ¿Sí me hago entender, porque no se trata, vuelvo y digo, de una estrategia, se trata de cuánto factura la estrategia. Si no está facturando, algo está fallando. O sea, si, si yo vengo y creo un negocio físico y digo, no, pues es normal, todos los meses estar perdiendo dinero. Me voy a, ¿qué va a pasar? Va de pronto a perder mi familia, ¿Aprende a perder a mi esposa, a pelear con todo el mundo. Me hago entender, no es necesario. Yo creo que el trading se ha convertido en eso, ¿no? A ver, ¿quién tiene razón? Pues mira. Ahí tienes un techo dentro de una consolidación. Un techo que sí, que acá sí es que se pegó. Sí, sí, sí, pero estamos hablando de precios. Déjame ponerlo mejor. Ahí lo tienes. ¿Dónde se está convirtiendo en piso? Pero no es perfecto, son precios, donde crean procesos para ellos avanzar. Ellos tienen que avanzar creando procesos, y ellos crean los procesos que su trading de alta frecuencia realiza por ellos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Va más allá, traders, de quién tiene razón y quién no. ¿Quién tiene resultados exponenciales y quién no? ¿Quién está fallando más y quién no? Por eso pocos auditan sus cuentas. porque qué pocos auditan sus cuentas? Porque no se pueden ver a ellos mismos reflejados en su cuenta y decir mierda maricas es que mis acciones a veces son incontrolables. ¿sí? Yo que dentro de la mentoría reviso... Las cuentas auditadas de traders que van iniciando es increíble, créanme que es increíble, porque tú no te das cuenta, porque tú no estás llevando los datos, porque nunca has auditado por una vez tu cuenta, te da miedo verte auditado ahí, y si la auditoría es mejor, o sea, o sea el algoritmo que lo está mirando es mejor y ve más detalles, más miedo te da que te vas a dar cuenta que tu trade es una mierda, literalmente casi es una mierda, porque, uf, o sea, es como la primera vez que yo audite mi cuenta, ¡qué mierda, mano, o sea, todos estos detalles, yo cuando hice todo esto, yo a veces decía, incontrolable, o sea, si ¿sí me hago entender, no te das cuenta, y eso se llama autosaboteo, por eso es más sencillo decir, ok, el audito, y veo lo que tenga que mirar, porque la idea es avanzar, ¿cierto? Y corrijo, me vuelvo un mejor inversor y avanzo. Con resultados exponenciales avanzo. Entonces, ahora, no, pues una oferta. Acá está tu oferta. ¿Ves? No, pues que los techos y los pisos, los impulsos y retrocesos, las formas, ok. Ok. ¿Quieres formas? Ok. Mira que todos podemos tener razón. Mira. No se trata de tener razón. Ahí está. El doble techo. El doble piso, perdón. Pero y estos detalles de acá. A ver. Y estos detalles de acá. Y este detalle de acá. Y este detalle de acá. Pero ahí tienes tu doble piso. No, y otro diría, no, pues mira. Triple piso, raro el triple piso, pero ahí está, ok, triple piso, pero ¿dónde vas a tomar acción? Acá estamos en velas semanales todavía, hacia el precio mayor, hacia la tendencia mayor, todos dicen pues yo sigo la tendencia, acá está la tendencia, mira, tendencia, eso no es una tendencia, es una tendencia semanal, los indicadores... Y el MetaTrader no nos botan datos porque sí, ¿cierto? Nos botan las temporalidades con sus velas, con sus precios, traders. Con todo, todo lo tenemos ahí. Ok, ¿ves? No, pues otro, el triple techo, pero acá hizo un engaño. Ok, <risa> hizo el engaño. Te das cuenta, todos podemos tener la razón, todos. Pero los hechos son los hechos, los hechos son que acá el precio tomó Aquí, en este fractal, en este precio de acá, tomó una acción importante a la baja. A la baja. Nunca volvió a este precio de acá. Nunca volvió ahí. Hasta que se impulsó acá, hizo, volvió acá. Después de todo lo que hizo acá, ¿cierto? Luego siguió avanzando, siguió avanzando, siguió avanzando. Y acá tomó oportunidad importante. En este precio de acá, donde está el fractal mensual. Tú y llegó hasta acá, se quedó ahí un ratón y luego bajó. Esos son los hechos, los hechos son los hechos. Por eso hacer el back no, pues sí, es fácil tomar acción. Es fácil, sí, señor, si haces backtesting, pero si tienes tus fractales, ahí está, a tus ojos. A tus ojos está. Con sus precios y sus supuestas formas, y es cuando tú empiezas a decir, es que este indicador no me gusta porque no me deja ver las formas y te quitas el indicador y te chingaste otra vez te perdiste buscando formas no, esta es la acción del precio desde que vino acá tomó acción y se movió así porque se le hincharon los huevos al precio se le hincharon los huevos a las máquinas de alta precio se, le, se les dio la gana agarró para allá, agarró para allá pero cuando lo hace importantemente hay un gran recorrido y ahí el indicador lo dice de por Dios, miren no es una estrategia, pura estrategia vuelvo y les digo, no es eso No, vamos a avanzar vamos a avanzar traders si me van a tener, vamos por eso vamos por esos profit no hay que regalarle dinero al pinche mercado esta gente hace mucho dinero, no voy a decir más pero esta gente mueve mucho dinero Mientras que nosotros les estamos dando dinero, les damos dinero en impuestos, les damos dinero. No voy a extenderme más. ¿Y le queremos seguir regalando dinero? No, estamos aquí en el mercado y estudiamos trading para cogerle la plata a estas personas. Para, bueno, para participar y tomar profit. Pero entonces vamos a tomar profit donde esta gente lo hace para ir a ah, con ellos. Somos minoristas, pero sabemos dónde están ellos. Entonces, si ¿sí te das cuenta, si me voy al SP500, otro buen par para estudiar, hermoso, se mueve increíble. Se mueve con gran diferencia y expansión del precio, mira. Puf, rico para coger para abajo, rico para coger para arriba. Un gran gran par, mira acá. Que si yo solo Hago trading con un par, soy rentable. Un buen par, bien estudiado, con la estrategia institucional. A ver, La estrategia institucional oficial significa donde están los traders institucionales oficialmente. O sea, sin dudarlo, yo te dejo la gráfica ahí, mira. Institucional en este precio. Institucional en este precio. Eso es un hecho. Es donde dibujó los fractales. Es un hecho que está ahí. Si yo vengo y quito los fractales Hagamos de todas las formas Yo quito los fractales De pronto yo no me pierdo Pero vamos a ver Fractales Miren, ahí empieza Bajo semanal ¡Ah! No pues sí yo lo puedo dejar ¡Ah! Pero lo puedo, se lo puedo dejar a mi indicador no al indicador del de acá, ¿no? Porque si, si no, no, no te pinta bonito, no, te da, no le puedes poner de colores. Si ¿Sí me hago entender, afortunadamente esta persona que hizo este indicador es un crap. O sea, gracias a él podemos utilizarlo. Muchas gracias, amigo. Entonces, ahí vamos cogiendo herramientas para ser rentables en nuestro trading. Es que el trading es personal, es de uno. Es tener resultados de uno si sí se puede porque hay puntos institucionales se puede obviamente se puede perfeccionar el trading a ver, si ellos perfeccionan sus máquinas de alta frecuencia y se perfeccionan a ellos mismos como comerciantes tú y yo no lo vamos a hacer porque nos apegamos a una estrategia no ahí están, puntos institucionales mira, institucional ahora vendré a la otra que es la plantilla de alta frecuencia que acá está ¿Ves? Entonces si yo tomo acción acá, mira. CP500. O sea, enlaza que funciona muy igual a la CP500. Hermoso para seguir los dos. Entonces acá, por ejemplo. 652 pips. No voy a trabajar los dos. Bueno, los trabajas en semana. Primer profit. Segundo profit. 464 el primero no lo dije por lo menos por acá 500 pips que puedes coger a la baja en la temporalidad de tiempo esta clase vale oro, suscríbete, activa la campanita activa la campanita métete a nuestro canal de telegram va a valer mucho la pena muchísimo, como te das cuenta allá vas a encontrar mucha más información vas a poder avanzar mucho más en tu trading, créeme es un hecho te, yo siempre digo la tarea es que ahora tú lo hagas con los pares que más has perdido con tus fractales por ejemplo si yo vengo acá que pues, mira acá podemos operar de todo de todo de todo un buen broker un broker seguro si me hago entender que te permite operar lo que tú quieras pero no metes en todo la plata porque más que un trader eres inversionista te educas en el negocio de la gráfica este no está tan loco. Sean. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. acá. Mira acá. Mira las velas. Lo que nos da el Meta MetaTrader. No más. Mira ahí. Entonces mira acá como lateralizó. Y acá está haciendo gran expansión. Lleva tres meses subiendo. Desde que inició el año. Está subiendo. Uy. La bulla. Y mira acá también Acá Uno, dos, 3 cuatro Cuatro meses Cuatro meses subiendo, trader ¿Ves? Pero mira acá cómo se movió Horrible Mira que no hay expansión del precio Cada vela es un mes ¿Cuánto se expandió? Nada Mira Mira los precios Nada A tu lado derecho Mira Nada. Hay escenarios donde. ¿Qué pares mejor? Entonces hay estrategias, otra cosa. No, yo solamente en esta estrategia opero esta, estos pares. Deja de funcionar. ¿Cierto? Pues porque llegan escenarios así del par. A ver si encontramos más atrás. Mira, mira, mira, mira el. Mira. ¿Cuánto se mantuvo acá? ¿Por cuántos meses de este precio? Dios, vamos a ponerlo. No es una estrategia traders, no es quien tiene razón. ¿Vamos a seguir entonces perdiendo dinero? No, no, no me parece. Miren, dentro de este precio y este precio se estuvo moviendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meses. Es una locura cuando mira acá todo el año si sí hubo con expansión, este año no. Entonces, te das cuenta, una estrategia deja de funcionar por eso, porque llegan momentos donde no hay escenarios de expansión en el precio. Entonces, uno dice: No, es que no se trate brincando en estrategia en estrategia, no, no, se trata de ir avanzándolo en base de los resultados y el trader es el que cambia el que se transforma hace hasta la gráfica más ligera porque nos empezamos a dar cuenta que hasta solo necesitamos ver las velas para ver la lateralización del precio y los fractales para ver sus tomas de decisiones más fuertes y ya, y ahí uno se empieza a desenvolver ahí sí me voy a entender por favor entonces te vendieron este año la estrategia del NZD de imparable entonces el man estaba muy divertido porque estaba bajando y no descubrí el santo grial. Entonces el siguiente algo, te chingaste. Chingue tu madre. El próximo año, toma la maduro. Y el próximo año, y es que todavía quedas con esperanza, toma. Y tú te destruyes emocionalmente. Has perdido 5 mil dólares. Tu esposa ya no te habla. Te las, no se volvió un cagadero toda tu vida quiero expresarlo de la forma más directa para que nos entendamos, cierto tú y yo lo hemos pasado cierto, yo lo pasé en mi cierto momento y yo te lo estoy haciendo ver para que tú te des cuenta y pares de pasar eso, pares mira, y entonces este año otro descubrió la super estrategia del NZ del NZ, Se o sea es irónico porque el mercado pum pum pum y entonces vuelves y pones los fractales y te das cuenta y dices... No, no, no, es que no veo las formas. Está, ahí es donde no estás entrando a ver los hechos reales de que esto es lo que pasa en los mercados. Y entonces empieza el próximo año otra vez a funcionar la estrategia. Y ese año trae. vez... ¡Chingues, madre de papa! No, fue un mal año. No, no hubo casi expansión del precio y no te diste cuenta. Porque si yo limpio mi gráfica trader, miren... Póngale like al video, suscríbete, suscríbete. Te estoy dando todo lo que yo más puedo para que tú te des cuenta. Tú te des cuenta de que acá se comparte información de otro nivel. A medida de que yo avanzo como trader, como un veterano en el trading, ¿sí? dándole bien con mi francotirador, no diciendo, no, es que yo, es mi estrategia y no, no le doy ni a uno. Y si le doy, le doy más o menos. Por favor, por favor, paremos, paremos, traders. Empecemos todos a avanzar y a chingarnos aquí a la gráfica, a reclamarla al mercado, lo que ahorita, hoy en día, requerimos porque todo está subiendo de precio, todo se está yendo a la chingada, no vienen cosas buenas en la economía. Esa es la verdad, entonces hay que empezar a tomar acción si uno es... Un padre de casa, pues uno empieza a tomar acción porque uno empieza a darse cuenta de varias cosas, ¿no? Y empieza, porque uno es la, el que cuida a sus hijos, ¿no? ¿Cierto? Vamos entonces a enfrentarnos con nosotros mismos y a decir: estos son mis hechos, estos son mis resultados, y mis resultados, si son una. me voy a empezar a dar cuenta porque analizando el mercado de manera institucional, con esta. o sea, miren, miren lista de indicadores, voy a quitar todo es que no sé cómo ya, y estas que son las estas de tiempo que son yo creo que lo más importante, hasta el reloj tiene sus temporalidades de tiempo para medirse y acá son órdenes ilimitadas con decisiones fue pucha son tantas variables trader, vayan y averigüen trading de alta frecuencia documental siempre les digo eso y ya, enfréntense a la verdad y hagan los cambios que hay que hacer, ¿cierto? Ya no vale tener razón, vale, más vale tener resultados exponenciales que tener pequeños resultados. Robert Kiyosaki, um, Jürgen Klarik, um, grandes inversionistas, siempre a largo plazo vamos, vamos nosotros allá, ni cinco, ni un minuto, y si lo hacemos lo sabemos diversificar muy bien, aunque no vale ni la pena, institucionales, no tenemos tiempo, no, no nos queremos pasar tanto tiempo en la gráfica estresados, ya estamos mamados de esta... ¿cuántos están pasando por todo eso? ya están mamados de perder, ya están mamados de pagar cursos que le dicen no, opera solo estos pares porque estos pares son los más rentables, porque según la estrategia que esa persona aprendió de otra persona, estoy tratando de quitarlos estos mientras que les hablo. Desplazamiento del gráfico, ahí se para el precio. acá está. Listo. Ya. Yo acá ya me perdí. Yo acá ya valí madres. Yo acá yo ya no existo. Yo acá yo no comercio traders. O sea, ni siquiera puedo ver, como les digo, hasta el reloj tiene para medir el tiempo. O sea, para medir las variables del tiempo. Hasta la luna y el sol sirven para medir el tiempo. Por favor, por favor, ya no se trata de una estrategia. Se trata de qué comercio es más rentable, es más exponencial, es más relajado, es más adaptable y nos ayuda a ver dónde no meternos, nos ayuda a ver todo lo que yo explicaba en este preciso instante. Por favor, acá yo ya me perdí. Yo aquí ya valí. Yo acá yo como buscar formas. No. Yo aquí ya vale madre. Yo no sé si este año está lateralizando. Yo no sé nada. Nada. O sea, yo la verdad. Sin esto. Yo no comercio. ¿Ya? Lo he puesto en backtesting mucho tiempo. ¿Sí? Se ve en el back testing. Pues, este año. Mira cómo se movió una mierda. Este año se movió más expansivo. Este año pues, engaño a pura porquería, porque esto es una porquería, te llevó tu cuenta y chingue su madre, pero primero hacia abajo libero y luego hacia arriba y mira casi cerro cerró el año. Ahora sí, ahora sí sé cómo se está moviendo el año sin buscar formas, solo con mi plantilla, con lo que me da el MetaTrader. ¿Qué más yo le puedo decir, trader? Que se pasen por todo el canal, voy a, a, si quieren más organizado vayan a Telegram, ya les dije Trading Institucional Oficial, acá abajo lo pueden encontrar en la página web y, y voy a hacer eh, una serie de, de listas de videos para organizarles todo el contenido. Pero pásense por todo el canal. Yo creo que este video yo no lo alargo más porque yo creo que ya llevo harto tiempo. Espero lo hayas disfrutado un chingo. Espero realices tu backtesting. Ya no pienses en quién tiene la razón. Sino pienses en tener resultados para ti y para tu familia. Para ti y para tu familia. Ya. Es lo único que importa. Volverte un buen trader, un buen francotirador. No hay a darle por qué darle. Si me hago entender. Vamos con toda, vamos con firmeza frente al mercado y vamos a institucionalizarnos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.